dar la bienvenida a Jimena bienvenida. Quiroga, psicóloga y Agustina Vargas, pediatra. Y entre las dos forman puericultora integral. Exactamente. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, Dani, muchas gracias. ¿Qué onda educación. esta técnica de hacer dormir al baby? Espectacular. ¿Sí? Si te sirves... La, la, la, dices eso, si te sirve a vos, vas. O no Y me parece que más o menos ahí tenemos que, que ir. Bueno, ahí estamos compartiendo el Instagram de ustedes para que desde ya las empiecen a seguir. Buenísimo. Pero primero, antes de empezar, eh, preguntarles, ¿qué es una puericultora? ¿Qué se encarga? ¿Qué hace? ¿A quién ayuda? ¿Cómo ayuda? Qué buena pregunta, porque muchas veces cuando decimos, mi hermano, por ejemplo, me dice eh, agricultura, algo con las vacas, después te dicen con las, con las abejas. Sí, no sí, se conoce sí. mucho sí. todavía y, y las policultoras somos eh, profesionales de la salud que trabajamos en todo lo que es el acompañamiento a las familias durante el embarazo, uh -huh. eh, en el nacimiento de un hijo, en el posparto, en el puerperio, uh, ¿no? Esta, sí. esta etapa tan... Qué tan, tema. Sí, sí, qué tema ¿no? el puerperio. Y además, bueno, eh, trabajamos también en todo lo que es crianza en los primeros años de vida de... De, de los niños y niñas. O sea que está más bien relacionado a lo que tiene que ver con la lactancia. Exacto, el fenómeno fisiológico de la lactancia es como okay. que atraviesa este momento sí. y, y bueno, entonces también estamos formadas para poder acompañar en la lactancia que por mucho tiempo fue algo como que se pensó que era, bueno, natural, Ay, fluía sí. y fluía y bueno. total. Eh, se, se ha visto que necesitamos muchos profesionales idóneos en el tema para acompañar específicamente en eso, uh -huh. en las complicaciones que pueden aparecer, uh -huh. pero sobre todo en el hecho de, creo, de poder informar eh, a, a las familias que van a recibir eh, a un hijo que, con toda la revolución que eso implica para poder tener alguna información previa y de cuestiones que son esperables que sucedan y, y que sepan que, que pueden contar con, bueno, esto, con la puericultora uh -huh. para acompañar esos primeros momentos del establecimiento de la lactancia que no es algo que sea totalmente Y te puede marcar un montón ¿no? tu maternidad para el resto de los hijos que puedan llegar a venir. Así que desde ya... Voy a activar este consultorio porque seguramente <risa> en casa hay a una tía, una mamá, una abuela que están esperando el nacimiento de, de alguien en la familia y me parece sumamente importante que conozcan ¿no? la labor de ustedes, que hay personas que se encargan de trabajar en la lactancia, de acompañar no solamente a las mamás sino también a la familia, Exacto. a la llegada del niño y hacer que ese momento tan importante sea un momento agradable y no termine siendo un momento de sufrimiento, decir «ay, tengo que dar la teta, sufro, el bebé me lastima». Entonces ahí es importante lo que ustedes pueden llegar a hacer. O por lo menos si eso pasa, saber con quién tenés que a quién tenés que acudir, uh -huh. con quién tenés que consultar. Porque por ahí hace tiempo se pensaba que bueno, sos mamá, eh, vas a tener un hijo, uno se prepara mucho para ese momento, pero sí. deja de lado un poco la lactancia o el, el posparto inmediato y cuando vos tenés a tu bebé, te encontrás con eso que es completamente nuevo te tenés que conocer, tenés que conocerte en, en el tema de lactancia y si estás informado en ese momento, te aseguro que cambia mucho. Uh -huh. No te digo que no puedas tener ningún problema, porque dependen de muchas cosas, pero ya informada una vez, eh, ahí en el momento, si tenés algún problema, sabes a quién puedes acudir, que eso es lo que nosotras queremos dejar, información y apoyo eh, posterior. Qué importante también la labor que cumplen las personas que trabajan en los lugares de salud, Super. o no chicas. Porque más allá de la información, que es importantísima, esto que decían ustedes, también la parte más eh, empática y la parte de comprensión, de entender que esa mamá está atravesando un momento nuevo, eh, con un montón de información de su familia, con un montón de cosas que le pasa y ese tacto que van a tener esas personas van a marcar un antes y un después sí o sí en la vida Totalmente. de una. Totalmente. De hecho, bueno, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se, yo, yo se, como celebró, si fuera <risas> se celebró la semana pasada. Sí, del 1 al 7 de agosto, ¿no? Exact, uh -huh. Exactamente. El lema fue esto, impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. Y a lo que apunta es justamente a esto de decir, bueno, no es solo responsabilidad de esa mamá eh, que la lactancia sea posible, sino que tenemos que tomar un rol como activo todos los que rodeamos a esa lactancia. Uh -huh. y, y ahí estamos los profesionales de, de la salud, ya sea pediatras, psicólogos, poricultores, neonatólogos, enfermeras, que podamos estar como bien informados, actualizados en el tema para poder acompañar ese momento. Total. La familia, la pareja que acompaña, oh, saber que tiene un rol re importante. Sí y ni hablar de la sociedad uh -huh. que viste muchas veces opinamos hablamos del tema ¿Qué? de repente pero no, ¿cómo no? ¿Qué ¿Qué sabe, claro, de es tu teta? el centro, es el, el, el donde vas a alimentar a tu hijo, es claro. el centro de conversación de tu tía, tu mamá, tu cuñada, tu suegra, tus amigas. Claro. O sea, no, y eso nos hace pésimo, por eso está re importante esto sí. que hacen ustedes, abordarlo previamente, y también el después, en la parte del sí. cuerperio, cuando nace el bebé. ¿Y qué me gustaría hacer ahora? Porque ustedes han traído acá un bebé que no es real, es el bebé que gustan, me imagino, cuando Exacto. van a acompañar a las mamás Exacto. en toda la previa, digamos, del nacimiento del bebé. Vamos a ver, vamos a hacer. De cuenta que estoy en una consulta con ustedes para que vean y que se den una idea a los que están del otro lado qué es lo que hacen, que justo estamos viendo bien. en pantalla. Bien. Yo tengo el bebé, ¿no es sí. cierto? Yo hagamos de cuenta que estoy embarazada, sí, les sí. consulto a ustedes y les digo, chicas, voy a ser mamá, soy primeriza o no, uh -huh. ya tengo mis hijos, pero me quiero preparar bien con el tema de la lactancia. Uh -huh. ¿Tengo que ponerme eh, las mamas al sol? ¿Tengo que pasarme la esponjita esa de virulana? Uh -huh. ¿Tengo que ponerme aceite? ¿Todas esas cosas. Es, es una gran pregunta, porque está esto de cómo me preparo para sí. eh, la, la lactancia. Y uh -huh. en realidad la preparación es algo que hace nuestro cuerpo, hacen nuestras hormonas. Eh, está desterrado esto de raspar con la esponja vegetal, Dios. de agregar, eh, no sé, aceites o cremas. Eh, en realidad... Eh, nuestra, nuestro mismo eh, organismo genera en el mismo pezón, la pezón, una sustancia uh -huh. que lo mantiene hidratado. Entonces, la verdad es que no hay preparación específica eh, que nosotros necesitemos en el pecho. Sí, eh, en las últimas semanas por ahí un poco de, de aire, de sol, en fuera de horarios uh -huh. eh, peligrosos, obviamente, y no más de 10 minutos, puede servir como para eh, ayudar, pero no, no es algo que si, si no se hace... No, no pasa nada. ¿Y estimularlo? Viste que también te dicen, tenés que ir estimulándolo, ponerte bajo la ducha. Oh, chica yo me acuerdo cuando, cada cosa que me decían, ponete bajo de la ducha y con un peine, no. anda haciendo así para que te empiece a bajar la leche. No, durante el embarazo no, no. y lo no del peine tampoco. Es que me parece que... La es, leche es, va a bajar exacto. en su justo momento, Total, cuando el bebé exacto. la necesite. Y por ahí todo lo que se hace, todo eso que te hicieron hacer a vos, o que hiciste vos, o que creíste vos, por, por falta de información... Lleva a una eh, asociación negativa con la lactancia porque es algo De horrible, rechazo, ¿no? claro, un rechazo que ya estás haciendo. Entonces, todo va a ir caminando en su justa medida y en su justo momento. Aparte, somos, son todos los niños nuevos que van llegando, si ya sea el primero que te llega a la familia, el segundo o el tercero, son todos seres humanos nuevos. nuevos. Sí. Todo va a ser distinto, todo, toda sí. lactancia va a ser distinta. No porque tu amiga, tu prima, tu hermana te diga, tenés que hacerlo así, Totalmente. el bebé se va a poner así. Es la experiencia que cada una va a vivir con su hijo. Y con Eso. su hijo en particular, Total. porque puede ser que con, una, con tu hija Fran tuviste una experiencia, uh -huh. quizás, eh, puede pasar que con otro hijo tengas otra experiencia y así, no, o sea, no es lo mismo. Totalmente. Ustedes acá yo tengo... Bueno, que eso es un poco polémico. Es un poco polémico, pero bueno, es lo que ustedes llevan, me imagino, a las consultas sí, con todas sí. las mamás. Y para mamás es súper natural. Claro, en la tele dice, ay, mirá lo que están teniendo. Sí sí, sí, sí, sí. Esto se usa mucho para ayudar a las mamás, me imagino que ustedes las van ayudando Exacto, y les van enseñando cómo colocar para que vuelva esté cómodo hasta que vayan, se vayan Exacto. conociendo, ¿no? Mira, ahí estamos viendo, lo estamos viendo en pantalla. Claro, teniendo. hay una técnica muy interesante para aprender durante el embarazo, que es la técnica de extracción manual. Eh, para los primeros días uh -huh. para la extracción de calostro eh, bueno ahí la en nuestro instagram lo van a poder encontrar ahí a la está el desarrollo de Creo que es la del buen acople, la que está sí. pasando. Para hacer un buen acople. Exacto, algunas, ah, algunas Porque pausas. la lactancia, sí. aunque no lo crean, es técnica también. Total. <risa> Totalmente. ¿Viste? Hay algunos que les sale re bien y no, sí. han, no se han informado y bueno, suerte y le, las, o sea, las aplaudo. Claro. <risa> pero la realidad es que eh, la mayoría cuesta. Cuesta, y viste cuesta. que escuchamos un montón, me lastimó un montón. O sea, como que a cada uno le, va pasando, le van pasando cosas distintas porque bueno, es un ser humano nuevo que llega a nuestra vida y también va aprendiendo y vamos aprendiendo juntos. ¿no? En, en, en la marcha Exacto. y en la maternidad que no porque Exacto. tengas una mala lactancia o todos los, los factores que hayan alrededor significa que, que tenga que ser malo por eso está re buena esto es re interesante sí. lo que decís porque y por ahí yo desde la psicología lo trabajo mucho con, con algunas mamás porque genera también viste esto de la lactancia como un mandato uh -huh. y, y no está bueno eh, porque si bien la lactancia es una herramienta fisiológica que tenemos para fomentar el vínculo no significa que una mamá que da mamadera no vaya a desarrollar un, un vínculo con, con su bebé. Uh -huh. eh, no, no, no tiene nada que ver eso con el vínculo que podamos desarrollar. Como hablábamos hace un ratito, esto de yo puedo dar la mamadera con el mismo amor que doy la teta Exacto. Y, y el vínculo va a depender mucho de eso. Sí, es una herramienta que cuando puede darse eh, es realmente... Importantísima. Importante sí. y, y además placentera para, Ex la, para quienes Total. logran una lactancia deseada. Total. Porque también esto es una decisión, y tiene que haber deseo de, de amamantar. Y si no lo hay, eh, hay otros caminos. Está re bueno, Jimé, y... y con esto termino, está re bueno y es re importante esto que decís, porque si alguna mamá elige, no quiere, no puede, o no lo desea, no significa Totalmente. que sea mala madre, todas hacemos lo que podemos y todas aprendemos. La lactancia tiene que ser sumamente importante y la tenemos que elegir. Así que nada, me encantó tenerlas acá, re importante Gracias. esto que hacen, así que desde ya búsquenlas en las redes sociales. Si tienen algún familiar que está por traer algún, algún ser de luz a la familia, se ponen en contacto sí. con ellas y las ayudan porque es sumamente importante. Y bueno, las voy a seguir eh, teniendo acá. ¿Te claro, parece? Y te esperamos, cuando cualquiera. Ay, pero por Dios, pero si mirá cómo te lo pasa el bebé. Yo, yo no sé cómo se hace. Estamos chicas. haciendo ya consultas perdí. virtuales, sí, hacemos bueno. consultas presenciales. A partir de dentro de ya una semana vamos a tener el consultorio en el Espacio Italia. Ajá, en, en chacras, chacra Me él. encantó. Así que, y también bueno, hacemos feliz. domicilios para las mamás que bueno, necesitan. Felicitaciones. Que Muchas gracias por venir. Gracias. Y, eh,